Hola, mi nombre es Cris Marlin Cruz Paulino, soy tu Reina Santa Ana 2021 y te invito este 20 de septiembre a participar de las clases presenciales tomando en cuenta los protocolos de seguridad, utilizando tu mascarilla y vacunándote ¡Anímate! Vamos a crear una nueva historia